¿Qué pasó acá? ¿Quién hizo este quilombo? ¿Quién hizo este quilombo? ¿Quién fue? ¿Vos fuiste? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Quién fue?